Ahora que ya conoces el método árbol de problemas, vamos a contarte un caso particular en donde fue utilizado para que puedas observar cómo se aplica el método en investigaciones. Nuestro caso real comienza con el brote de gripe aviar H5N1 que amenazó la salud y subsistencia de muchas personas en Vietnam en el 2006. En ese momento este tipo de gripe no estaba presente en América Latina. Sin embargo, existía el peligro de que llegara a dicha región. Esto preocupó a organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, B, porque la enfermedad presentaba efectos negativos en las regiones donde aparecía, tanto en el sector salud como en la economía. Para comprender esta preocupación, veamos algunas características de la gripe aviar. En primer lugar, es una enfermedad zoonótica, es decir, puede contagiarse entre humanos y animales. Como dato, existen más de 1,400 patógenos humanos y el 61% de ellos corresponde a zoonóticos. Si consideramos solo enfermedades emergentes entre humanos, el porcentaje de zoonóticos aumenta a 75%. Dada la existencia de este tipo de enfermedades, se puede afirmar que existe un enlace o conexión entre la salud humana y la de los animales. Y hay factores que afectan este enlace. Entre ellos, encontramos la interconexión de la producción de alimentos y el comercio la adaptación microbiológica y la facilidad para viajar globalmente. En segundo lugar, las enfermedades zoonóticas pueden afectar, además de la salud, a la economía. Por ejemplo, entre el 2003 y 2007, para controlar la expansión de la gripe aviar, los países asiáticos tuvieron que destruir más de 100%. 150 millones de pollos, con pérdidas económicas estimadas en 10 billones. En tercer lugar, estas enfermedades requieren la coordinación de muchos actores diferentes en diversos sectores, salud humana, sector agricultura, salud animal, para prevenir una pandemia. Entonces. Dado el riesgo de salud que representa la gripe aviar y la carga económica que lleva consigo, la enfermedad se presentaba como un riesgo potencial para América Latina si arribaba al continente. Era importante prevenir esta pandemia. Por ello, el BID, junto con la Organización Panamericana de Salud, OPS, coordinó un proyecto para apoyar a los países en América Latina. El objetivo era preparar planes de prevención contra posibles pandemias de gripe aviar y humana y así reducir tanto la probabilidad de infección humana y aviar como los efectos socioeconómicos correspondientes. Como parte de este proyecto, se realizó un estudio para evaluar y destacar la importancia de la integración entre los sectores de salud y agricultura en los planes de preparación en los países de América Latina y proveer recomendaciones de cómo cubrir estas brechas potenciales. Si usamos la metodología del árbol de problemas que fue descrito en la sección previa para organizar la información disponible sobre la situación y así identificar y describir los problemas centrales y secundarios en relación a la gripe aviar, también, a través de esta metodología, podemos explorar las causas y efectos de dichos problemas. Fíjate en cómo queda el árbol en este caso. El problema central de la situación general es aumento de enfermedades zoonóticas en seres humanos. Las causas de este problema estaban relacionadas estrechamente con el enlace entre la salud humana y la animal. Además de los otros factores mencionados en la página anterior, el hecho de que en la actualidad hay más contacto entre los seres humanos, animales domésticos y la fauna es otra causa de este problema. Los principales problemas secundarios identificados con el árbol fueron el riesgo de un brote y la falta de integración entre los sectores salud y agricultura en los planes de preparación para la gripe aviar en América Latina, un tema en el que el BID podría ayudar. Finalmente, los efectos más importantes de estos problemas se observaron tanto en el sector salud como en el sector de economía. Con estos datos ya ordenados e identificados en el árbol, los autores exploraron la importancia de la acción intersectorial o la colaboración y el compromiso entre estos sectores para identificar cómo mitigar los riesgos en los problemas primarios y secundarios en su árbol de problemas. Basándose en la información que reunieron, los autores hicieron varias recomendaciones para cerrar la brecha de preparación y aumentar la integración entre los sectores de salud y agricultura en América Latina. El análisis, los resultados y las recomendaciones de este árbol de problemas se explorarán en el módulo 5.